Pensabas que por ser azul todo te sería fácil Y si bien es cierto que muchas puertas se abrieron Las trampas no fueron menos Que por ser azul, eres un ser a salvo Que siempre serías bueno Que lo tuyo era el cielo Pero así no va el cuento También en ti hay rojo, hay gris, hay negro. La te las más de los dedos Hay malo y bueno. Eres humano, no ser eterno Eres humano, no ser eterno Ahora que has dejado la belleza en los espejos Que sabes que no tiene lo bueno Porque ser del color del cielo Ahora tú quieres serlo Ay negro, lamiéndote las de los dedos. Hay malo y bueno en tu cerebro. I'm mm gonna -hmm. mm -hmm.